ahora con la conferencia inaugural que será dictada por el doctor Franz Hinkelamer. cederle la palabra al intelectual Aymara Juan José Bautista, quien hará una breve semblanza del doctor Hinkgelamert. Compañeros, compañeras, damas y caballeros, hermanos, hermanas, es para nosotros un gran honor presentar a la vida, a la obra, al pensamiento del maestro, amigo, pensador, filósofo, economista, teólogo, Franz Hinkgelamert después de haber trabajado su obra cerca de 20 años y haberlo conocido personalmente hace cerca de 13 años. Franz Josef Hinkelamer, alemán de nacimiento en la década del 60, decidió echar sus suertes en América Latina. Con los condenados, los negados, los humillados y los pobres de estas tierras. Como alguna vez dijo José Martí, con los pobres de mi tierra quiero yo mi suerte echar. Este compromiso con los pobres de este continente le dio a France una perspectiva o punto de vista acerca de la historia, la realidad y la teoría muy privilegiada. Desde este locus de enunciación hizo un desmontaje en regla, no sólo del capitalismo y el socialismo del siglo XX, sino ahora del marco categorial del pensamiento moderno. Sus obras publicadas, más de 30 libros, muchísimos artículos tan densos y polémicos, a su vez tan pésimamente distribuidos y por eso poco conocidos, fueron sus obras desmontando poco a poco la racionalidad moderna In toto, no solamente en aspectos o partes. En libros tan densos como Ideologías del Desarrollo y las Armas Ideológicas de la Muerte, empezó a desmontar el marco categorial del pensamiento moderno para desencubrir lo encubierto por la racionalidad moderna. En libros como Democracia y Totalitarismo, Crítica de la Razón Utópica y El Mapa del Emperador, empezó poco a poco a desarrollar su propio marco categorial con el cual hacer una crítica transontológica de la modernidad. Esto es, un pensamiento como el de Franz ya no presupone el marco categorial del pensamiento y la filosofía moderna, sino un más allá de ella. Pero, ¿para qué todo esto? Para desinvertir a la realidad invertida por el capitalismo y la modernidad. Si, como decía Marx, que el método dialéctico estaba invertido, lo era, porque Hegel y todos los grandes ideólogos de la modernidad tomaban y toman aún a la realidad invertida por el capital como si fuese la realidad. Ahora había que poner a la realidad de pie, tarea que empezó Marx y que desde la segunda mitad del siglo XX continúa la obra de Franz Hinckelamert. Franz hace esto gracias a haber desarrollado la teoría del fetichismo en Marx como pocos. Esto es, gracias a haber mostrado categorialmente que el fetichismo de la mercancía, el dinero y el capital no se quedó ahí, sino que continuó como Marx muestra que este fetichismo le pasa a las categorías de la economía política clásica. Y en el siglo XX, Hinkelhammer muestra cómo es que este fetichismo Gracias a la obra de Weber, le pasa a las ciencias sociales y gracias a la obra de Popper, a la ciencia en general y gracias a la filosofía analítica y a la filosofía moderna en general, le pasa a la racionalidad moderna. Esto es, se ha impuesto de tal modo la visión fetichizada de la realidad que ahora hasta el pensamiento de izquierda razona en el mismo contexto u horizonte fetichizado que ha producido la modernidad. Por eso ahora, la crítica en la obra de, Mar, de Franz perdón, ya no se limita al capitalismo, sino también a la modernidad, que es el fundamento cultural e histórico sobre el cual el capitalismo, como una forma económica, se ha desarrollado. Esta tarea que Hinkelamer lleva a cabo en obras tan densas como El sujeto y la ley, y en hacia una economía para la vida, pero como el pensamiento sigue, Hinkgelammer ahora está sometiendo a crítica sistemática, a los grandes relatos, los modelos ideales, los mitos o utopías con los cuales la modernidad se ha impuesto. Ahora pareciera, después de haber trabajado sostenidamente la obra de Hinkgelammer, de que en la modernidad todavía no hicimos el pasaje del mito al logos, Parece que todavía seguimos sumidos al interior del mito de la modernidad. Esta crítica ahora es el gran desafío para nosotros, porque ahora la obra de Hinkielhammer está mostrando que el gran problema ya no está fuera de nosotros, sino dentro nuestro. Y como dice en su trabajo la reconstitución del pensamiento crítico, si en Platón el problema de la caverna estaba fuera del sujeto. A partir de la obra de Marx, ahora la caverna está dentro nuestro. Por ello, toda su última obra gira en torno del sujeto humano. ¿Cómo recuperamos ahora la humanidad del ser humano? Vaciada sistemáticamente por el capitalismo. Por ello es que el sentido de la última obra del pensamiento de Hinkielmer asume, retoma, el grito del sujeto como ser humano, ahora como un llamado a volver a humanizarnos, pero esta vez sin olvidar, sin descuidar a la Madre Naturaleza, sin la cual nuestra vida o la vida del ser humano es imposible. Por ello es que saludamos, pues, el reconocimiento a la obra, a la vida y al pensamiento de Franz Inkelamer, desarrollada por más de 60 años de trabajo sostenido. Muchas gracias, Franz, por toda tu obra y tu vida, y muchas gracias a ustedes por participar de este reconocimiento. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes, amigas y amigos. Quería hacer ahí un análisis que brevemente lo traté de sintetizar como el vaciamiento de los derechos humanos en la estrategia de globalización y algunas perspectivas de lo que podrían ser alternativas. Creo que es necesario hoy volver a discutir las propias bases de los derechos humanos en el mundo. Ha habido un cambio profundo de la, vis de la visión de los derechos humanos de parte de los poderes tanto económicos como políticos, al iniciarse la tal llamada estrategia de globalización bajo el gobierno de Reagan en Estados Unidos, con algunos antecedentes. En Latinoamérica no había mucha respuesta a eso por el hecho de que las dictaduras de seguridad nacional impuestos con el apoyo de Estados Unidos, estaban todavía haciendo imposible una respuesta significante. Eso ciertamente cambió después y especialmente desde fines del siglo pasado, aparece un movimiento antiglobalización. También aparecen ahora movimientos amplios de reformulación de la política y con ello de la relación con los derechos humanos que incluyen, inclusive tomaron el poder político. Los más fuertes aparecieron en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Pero a la vez hay una respuesta en la cual se vota con los pies. Los movimientos de refugiados sin casi ninguna organización van en aumento. Desde mucho tiempo también entre América Latina y Estados Unidos, pero cada vez más desde el cercano Oriente y África hacia Europa, empujados todavía más por el surgimiento de organizaciones terroristas y guerras cada vez más amplias. Los movimientos de los indignados aparecieron en el norte de África y encontraron rápidamente repercusión muy amplia en España y en varios países de América Latina. Pero lo que hoy más se nota es el movimiento de refugiados de los países del Medio Oriente y de África. Ciertamente, las guerras empujan, pero de ninguna manera son la única razón. En el fondo de todo, están las consecuencias de la estrategia de globalización misma, que arrasa con los países que no logran integrarse en el movimiento integral. Las poblaciones pierden su arraigo, en su propia tierra, ven ningún futuro esperanzado, y entonces están dispuestos a lanzarse aunque corran el riesgo de muerte. Son tantos que se mueven que la pura acción violenta frente a ellos parece ya imposible, tendría que ser tanta violencia en contra de estos refugiados, que ninguna opinión pública se puede formar para apoyarla, todavía. Además, hay una gran sorpresa que los estados afectados tienen que enfrentar. Las poblaciones europeas apoyan muchas veces en sus mayorías una recepción humana de estos refugiados. Toda la brutalización de las relaciones humanas que fue cultivada por la estrategia de globalización no ha logrado en realidad brutalizar suficientemente estas mayorías, inclusive. La mayoría de los gobiernos se ven en la necesidad de respetar eso. Tenemos que preguntarnos, por tanto, ¿qué fue la razón para, para implementar esta estrategia de globalización, que de hecho es una simple estrategia del mercado total? Por, par, por tanto, hasta se podría haber, hablar de un totalitarismo del mercado. La estrategia de globalización se desarrolló en los años 70 del siglo pasado. Empezó con el golpe militar chileno y, la, y su dictadura de seguridad nacional en 1973, el 11 de septiembre, el primer 11 de septiembre. A este siguió Thatcher como primera ministra de Inglaterra a partir de 1979 y poco después la subida a la presidencia de Estados Unidos de Reagan en 1980. Ellos terminaron con el periodo anterior que empezó con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que enfocar precisamente este periodo de reestructuración y de reconstrucción de Europa Occidental y sus extensiones mundiales para poder evaluar lo que es esta estrategia de globalización posterior. Es interesante hacer eso porque los responsables de la estrategia de globalización han más bien puesto un gran manto de silencio sobre lo que ha sido eso. Por eso nuestros medios de comunicación no nos informan casi nada. Se trata primero del periodo de la misma reconstrucción de Europa después de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta reconstrucción se efectúa en condiciones políticas dadas muy especiales. Estados Unidos se enfrenta en Europa con la Unión Soviética, que era uno de los aliados que habían ganado la, guerra, la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora Estados Unidos la consideró un, consideró un enemigo peligroso, sobre todo por razones ideológicas. Era un país que se llamaba socialista, que trató de llevar a su población a una situación de satisfacción de necesidades en un grado alto y suficiente para todos los partidos comunistas en Europa Occidental, eran poderes muy significantes, sobre todo en Francia e Italia. Estados Unidos por eso no necesitaba cualquier reconstrucción de los países de Europa Occidental. Tenía que ser una reconstrucción que mostrara hacia afuera, y así se lo decía, Capitalismo con rostro humano, para un mundo capitalista se trataba de una meta bastante inaudita, pero el enfrentamiento con los esfuerzos del socialismo de la Unión Soviética era inevitable. Yo creo, solamente eso explica la disposición del mundo capitalista de lanzarse a construir una sociedad de pretensión humanitaria. Eso es efectivamente lo que se intentó. Y efectivamente se hizo eso en grado significante, seguía una sociedad capitalista pero de un capitalismo sumamente relativizado por un notable cumplimiento con los derechos humanos y la constitución sistemática, una constitución sistemática de un Estado social. Y además con una planificación eficiente de apoyo a las metas generales del Estado social. Pero entendiendo esta planificación, como de tipo indicativo era pensar desde la teoría económica de Keynes ahora, elementos claves de este proyecto de reconstrucción y del estado social que tienen que fomentar en este contexto son, y lo voy a solamente leer la lista y yo creo que es interesantísimo, la lista, todos los puntos son hoy considerados peligrosísimos, ultra izquierda, etcétera. Vamos a ver los puntos para saber de qué se trata en el cambio a la estrategia de globalización. Primero, la anulación, anul, la anulación prácticamente general de todas las deudas de estos países. En parte las deudas son regalados, en parte se da un moratorio de las deudas, pero un moratorio sin pagar intereses por este periodo de postergación y sin fijar definitivamente el periodo iba a ser un moratorio hasta la reconstrucción había funcionado. Eso es una, un punto de partida. Nunca más se ha hecho algo, nada de eso. Recuerden lo que pasó ahora con Grecia, ni un peso se ha regalado. Y se decía eso es en contra de lo económico, regalar las deudas. Bueno. Y después un segundo punto. Y eso es lo que se llamaba el plan Marshall, en parte sin devolución y en otra parte con tasas de interés bajas y con periodos de repago, también sumamente flexibles. Ahora, este plan Marshall tenía su gran importancia para la reconstrucción exclusivamente por el hecho de que toda deuda anterior había sido anulada. El plan Marshall sin anulación de la deuda no existe y nunca va a existir. Y se le usó después, pero puramente demagogía. El plan Marshall es un plan de créditos sobre la base de la anulación de la deuda y fue promovido por el gobierno de Estados Unidos. Este plan Marshall tenía su gran importancia por la reconstrucción exclusivamente por el hecho de que toda deuda anterior había sido anulada. Un caso contrario, el del dinero del plan Marshall habría, no, en caso sin perdonar las deudas, el dinero del plan Marshall habría servido exclusivamente para financiar el pago de la deuda anterior sin ningún apoyo para la reconstrucción. Muchas veces se olvida mencionar eso, como recientemente en el caso del llamado apoyo financiero para Grecia. En Grecia se trataba de un apoyo no para Grecia, un apoyo para la banca extranjera, frente a la cual Grecia estaba endeudado, pero nuestro lenguaje hipócrita habla de ayuda para Grecia. Grecia no recibió ni un peso y se habla de miles de millones. Además, Alemania desde la Segunda Guerra Mundial le debía y se negó siempre de pagarlo. Tres, tercero. Impuestos especialmente altos para ingresos altos y para el capital, no solamente ingresos altos de la gente, sino también para el capital, por ese de, y por eso de fuerte carácter progresivo, y igualmente impuestos altos de herencia y sobre las propiedades. El impuesto de ingreso de los ingresos altos era en Alemania de 65%, y eso era general. Yo recuerdo hoy un partido alemán, Los Verdes, exigió aumentar estos impuestos a 40%, porque ni 40% se paga ahora. Y eso fue denunciado por radicalismo, extremismo, etcétera. Punto cuatro. La constitución del Estado social en cuanto a un sistema público de salud, un sistema público de educación, un sistema público de segura de renta, una política de fomento de la construcción de viviendas populares. Se conserva el carácter público del correo, del ferrocarril, del agua, de buena falta de la electricidad, no había ni una tendencia a privatizar propiedades eh, públicas. Quinto punto, la Unión Europea de Pagos, que tenía que evitar la posibilidad de la formación de una nueva deuda externa a partir de la balanza de pagos y sus déficits. La convicción era que el hecho de superávit es tan dañino como el déficit. Hay que luchar en contra de los dos y no los con superávit en contra de los con déficit. Ambos, los países con superávit y los países con déficit están responsables en común, lo que inclusive implicaba la posibilidad de obligar a financiar los déficits por superávits sin posibilidad de cobrar intereses. Sexto, se impuso a la vez el principio de asegurar un aumento regular de todos los ingresos con el ritmo de las tasas de crecimiento de la economía, para evitar una concentración acumulativa de los ingresos altos. Se trataba de evitar posibles aumentos de la concentración de ingresos. Y punto séptimo, fomento sistemático de organizaciones populares, sobre todo en el caso de los sindicatos. Y ocho, fomento de medios de comunicación, especialmente radio y televisión, de propiedad pública, que son organizadas de manera autónoma. tiene la función de asegurar informaciones objetivas frente al riesgo de la distorsión de las informaciones por los medios privados. El modelo ha sido la BBC inglesa, ha sido llamativo la Radio Italiana Rai, que tenía uno de los pocos canales de televisión de oposición a Berlusconi. <coughs> y la casi totalidad de los otros canales estaban en la propiedad del propio Berlusconi, la ley protegía la autonomía de los medios públicos, aunque eso molestaba a Berlusconi. En Alemania estaba prohibida hasta los años 80 toda radio y televisión privada, hasta los años 80, más de 30 años. No, ustedes se dan cuenta, si escuchan este proyecto, eso, esa era un proyecto con mucha posibilidad, estrategia de éxito. Empezó con Europa, pero marcó hasta la política de desarrollo mundial del mundo occidental. Se nota en la historia costarricense, por ejemplo, la repercusión de este proyecto en los países del tercer mundo y, y toda la política de desarrollo ahora se inspiraba en estas mismas ideas. Pero ciertamente para Estados Unidos era un proyecto de guerra, no era de paz, aunque la guerra es guerra fría. Efectivamente, sobre la base de este proyecto, Estados Unidos ganó la guerra fría y derrotó al bloque soviético. Esta derrota se hizo obvia en el curso de los años 70 del siglo pasado, aunque todavía no se trataba del derrumbe. Ahora, como era un proyecto de guerra en contra de la Unión Soviética, por supuesto, no incluyó a ella, aunque haya sido un aliado durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos les había dado un crédito de 10 mil millones de dólares, pero ahora exigió pago de este crédito. Cuando la Unión Soviética lo rechazó, Estados Unidos la denunció no tomó ni en cuenta el hecho de que la Unión Soviética estaba, se movía al borde del hambre. Es interesante un comentario que a este gran proyecto de desarrollo, y quizás el mayor que jamás se ha hecho, y en una entrevista, y se le pregunta, ¿qué esperaba usted de Europa cuando la Segunda Guerra Mundial finalmente terminó? Usted sabe que es George Soros, es uno de los grandes especulantes de los, de los fondos de, de grandes en la actualidad, uno de los mayores pero eh, es, es, con, con diferencia de muchos otros, es, un, es, es una persona sumamente, ya, eh, a la vez crítica. Entonces, entonces la pregunta sigue, ¿podría creer que el continente alguna vez encontraría paz? Y dice Soros, nuestra gran suerte después del final de la guerra fue el plan Marshall, él incluye en plan Marshall las, eh, eh, los regalos de la deuda. La, ¿no? El plan Marshall no es dar plata, es eh, regalar toda, eliminar toda deuda externa y encima de eso financiar. <coughs> Nuestra gran suerte después del final de la guerra fue el plan Marshall. Sin este plan Europa no sería pensable, fue para ella una partera. El plan fue probablemente el proyecto de ayuda para el desarrollo más exitoso en la historia mundial y mostró qué tipo de buenos hechos podían hacer los Estados Unidos, que en ese entonces era ampliamente dominante y añade como ahora, Alemania en Europa. El problema de toda esta política es, claro, que Soros no discute el hecho de que este proyecto muy eficiente y aparentemente sumamente humanista era un proyecto de guerra y no para la paz, por eso ha tenido una cierta perversidad. Si miramos esta estrategia de política económica de la postguerra, nos damos cuenta enseguida que se trata de lo contrario de la estrategia de globalización introducida a partir de los años 80 del siglo pasado. Lo contrario, cada uno de los puntos hoy son pecado mortal de apoyarlos. Y es el único gran proyecto que realmente ha tenido éxito. No, es la estrategia económica más exitosa de cualquier otro proyecto en el capitalismo occidental. Además, logra combinar una estrategia muy dinámica de altas tasas de crecimiento con un desarrollo también único del Estado social y, por tanto, también de la democracia. Lo que más llama la atención es que ahora la política del Estado Social hoy es artificialmente debilitada y aparece por todos lados el intento de una política para eliminarlo lo más posible y sustituirlo por un Estado de seguridad que tiene como el centro el aparato militar y los servicios secretos de seguridad. Es más notable esto hasta en los Estados Unidos de hoy. Pero toda esta política encuentra mucha resistencia de parte de la población, lo que hace que ha resultado mejor en los países latinoamericanos con dictaduras de seguridad nacional. Ahí no podían resistir y tenían que aceptar todo. Las sociedades europeas nunca después han logrado una dinámica ni comparable con este periodo de algo más de 30 años. Sin embargo, la agresividad en contra del Estado social no ha disminuido a pesar de la resistencia popular. Democracia aquí no cuenta. Uf. De hecho, se trata de un gran ataque en contra de todo lo que podríamos llamar los derechos humanos de la vida humana, como habían surgido a partir de la revolución francesa. Son grupos del poder económico que hacen el ataque basándose en el hecho de que dominan prácticamente todos los medios de comunicación y los mecanismos de financiamiento de las elecciones e inclusive de determinados partidos políticos. Se trata de un gigantesco poder frente al cual no existe ningún control democrático. Pedir el control democrático otra vez es pecado, pecado mortal. Es más bien el poder que controla prácticamente muchos, de los mecanismos democráticos del control del poder. <coughs> Las posiciones que en aquel tiempo se asumieron son, si hoy se asumen, denunciados, inclusive como izquierda extrema, y es, es, es un resultado sumamente extraño, si se piensa como políticos en Alemania, de Adenauer y Erhard. Si hoy se pide en Alemania lo que ellos pidieron en su tiempo, se, dice, se habla de extrema izquierda. O aquí en Costa Rica, Pepe Figueres. Pepe Figueres nacionalizó toda la banca ¿no? y muchas otras cosas. Es cualquier, la gran parte de las medidas del proyecto Figueres hoy son radicalmente atacados como extrema izquierda. Y eso era el proyecto más democrático que conocemos en la historia del occidente. ¿No? Y de todas maneras, sin embargo, resulta un choque entre el mercado y el Estado social. Pero a la vez, con el necesario desarrollo de una intervención sistemática en los mercados, en los dos lugares mencionados, el de los derechos humanos y de las necesidades ecológicas en cuanto a la naturaleza. Para entender mejor este choque, vamos a dar una interpretación breve de cómo ha funcionado. Entonces, quiero ver de nuevo un poco más la estrategia de globalización y con la estrategia de globalización, la meta de la eliminación de los derechos humanos de la vida humana. Habíamos visto que todo el proyecto de reconstrucción de la Europa postguerra era de hecho una medida de guerra en contra del socialismo soviético, hacer eso para la paz es imposible para este sistema parece. si es para la guerra hasta pueden ser humanos, pero una vez ganado la guerra, lo cortan. Hablamos, en la década de los 70, sin embargo, era visible el hecho de que Estados Unidos y sus aliados europeos habían ganado la Guerra Fría que habían promovido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, gastar dinero para promover una política de derechos humanos y el correspondiente desarrollo de un estado social, aparentemente ya no valía la pena, es plata botada desde el punto de vista de los que manejan el dinero. Cuando es para, por una, para ganar una guerra, ahí sí. Toda política de este tipo se declaraba rápidamente el enemigo de la libertad que había que de derrotar. Eso empezó con el golpe militar chileno y su dictadura de seguridad nacional, con la subida al gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra y posteriormente de Reagan en Estados Unidos. Se bajaba ahora los impuestos sobre los ingresos altos y se financiaba el déficit resultante por la disolución progresiva del Estado Social. Las dictaduras de seguridad nacional tenían la estructura ideal para imponer cambios de ese tipo por medio de la pura represión policial. A esta represión policial se daba ahora el nombre Libertad hasta el régimen de Pinochet era un régimen de una sociedad que por fin era libre. Sin embargo, en Inglaterra y Estados Unidos se formaron mayorías de tendencia neoliberal a partir de la influencia de los grupos de poder económico. Todo eso se podía solamente hacer promoviendo una visión completamente contraria a la anterior y se tenía el poder sobre los medios, medios correspondientes. Como base ideológica sirvió, sin embargo, una teoría económica y una ideología correspondiente, basada en el neoliberalismo, como se había ya formado, sobre todo en Estados Unidos y ahí en la escuela de Chicago. El fundador de este pensamiento es un alemán austriaco, de nombre Ludwig von Mises, que dice con toda brutalidad lo de que se trata, y cito, se parte siempre de un grave error, pero muy extendido, el de que la naturaleza concedió a cada uno ciertos derechos inalienables, pero el solo hecho por el solo hecho de haber nacido. Bueno, es, es declaración clarísima de la abolición de los derechos humanos. Los derechos humanos en cuanto hay derechos inalienables que uno tiene por haber nacido y que hay que eliminar. ¿No? Entonces, en esta tendencia de un golpe, se trata de borrar todo el desarrollo de derechos humanos y toda la emancipación humana posterior a la revolución francesa y todo el desarrollo del Estado social para su promoción. Lo declara ahora el mismo Mises por, por todo el mundo. Si asiáticos y africanos no permitieron por las razones que fuera la aparición de un capitalismo autóctono, allá ellos, eso es su problema. Occidente no tiene la culpa de nada. Ya hizo bastante procurando durante repetidas décadas alumbrar la correcta vía. ¿Y qué es la correcta vía? Ganar plata. No, no hay. El mercado se, se declara institución perfecta, que no se debe intervenir o adaptar bajo ninguna condición. ¿No? El sistema anterior tenía un mercado, pero parte de una política del mercado era intervenir en los mercados. Y ahora la intervención de los mercados es prohibido. Para el alivio de tales males, solo hay una vía tienen franca, la implantación sin reservas del laissez-faire capitalista. Es decir, laissez-faire capitalista es mercado total sin intervenciones en el mercado en favor de derecho humano alguno. Lo que estos pueblos precisan es iniciativa privada y acumulación de nuevos capitales, o sea, ahorradores y empresarios. Entonces, la ley del mercado es declarada ley absoluta. Y el mercado es ahora transformado en mercado total. A la vez, toda acción humana, si es posible, tiene que ser privatizada para que esté también penetrado por este laissez -faire total. Lo que aparece es un llamado al totalitarismo del mercado. Es interesante el desarrollo de este argumento por Hayek, es otro de los gurus del neoliberalismo, durante su visita a Chile bajo la dictadura de seguridad nacional, donde dice, una sociedad libre requiere de ciertas morales que en última instancia se reducen a la mantención de vidas. Pero eso ahora limita. No a la mantención de todas las vidas, porque podría ser necesario sacrificar vidas individuales para preservar un número mayor de otras vidas. Por lo tanto, las únicas reglas morales son las que llevan al cálculo de vidas la propiedad y el contrato, ¿No? ahí termina la cita. No hay derechos humanos, la, la moral es propiedad y el contrato. Y en cuanto a estos muertos, es capaz de decir al igual que los ancestros que habitaban cavernas, el hombre contemporáneo deba aceptar el control demográfico tradicional, hambrunas, pestes, mortalidad infantil, etc. Pero ese mismo pensamiento se introdujo masivamente en los movimientos socialdemócratas estado de bienestar aquí, tiene el mismo significado que estado social. Lo que así se dice en nombre del neoliberalismo, mismo, lo encontramos ya en Primo, en Primo de Rivera, el fundador de la falange española, dice, si escucho la palabra humanidad, tengo ganas de sacar la pistola. <risa> lo dice un poco más extremo, pero dice lo mismo. Como los, cuando los fascistas ocuparon durante la guerra civil española en 1936, la Universidad de Salamanca, el general que dirigía la operación gritaba muera la inteligencia, viva la muerte. En el neoliberalismo escuchamos lo mismo en otras palabras. Y en Heidegger, el ser humano es un ser para la muerte, no para la vida. Y este mismo conflicto se hacía visible ahora en Inglaterra con el eh, partido laboral, laborista inglés, eso con la última elección de un eh, secretario general de este partido, con el nombre de Corbyn. ¿No? Y ahí, con Corbyn, aparece de repente un líder del partido laborista más bien de la izquierda, elegido por las bases del partido. Pero la burocracia del partido y sobre todo Blair, que era el anterior, Jefe del Partido Laborista, sobre todo Blair, se ponen violentamente en su contra. Con eso hacen un frente común con Cameron, el primer ministro conservador de Inglaterra. Sin embargo, el conflicto de Cameron con Corbyn tuvo a su lado sumamente interesante. Las perspectivas de las cuales habla Corbyn son perspectivas precisamente, o casi, del reformismo de la postguerra, es decir, del, del periodo de la, del, del, pro, pro, pro, del proyecto de reconstrucción. Pero en su primer pronunciamiento después de su elección hizo una declaración que llama la atención, la declaración de Corbyn. Y dice, nuestra tarea es demostrar que la economía y nuestra sociedad pueden ser formados de una manera tal para que sirvan para todos. Eso significa asegurar que nos levantemos en contra de cualquier injusticia donde la encontramos y de luchar por un futuro más honesto y más democrático, que satisface lo necesario para todos. Eso es radicalismo. Lo que Corbyn desarrolla aquí es la perspectiva que vale para todas las medidas que quiere tomar. Hace ver lo que Corbyn entiende por el sentido de toda su acción, es interesante, que se basa en dos fuentes. Cuando dice que nos levantemos en contra de cualquier injusticia donde la encontramos, de hecho cita al Marx, el joven Marx, que llama eso su imperativo categórico, lo hace Diciendo, la crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el hombre es el ser supremo para el hombre y por consiguiente en el imperativo categórico de echar por tierra. Todas las relaciones en que el hombre sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable. Pero la otra fuente que claramente tiene Corbyn, es ahí dice, luchar por un futuro más honesto y más democrático que satisface lo necesario para todos. Es claro, la fuente es lo que dicen los zapatistas de México, es decir, se trata de un mundo en el cual todos y todas tienen lugar y la naturaleza también. No, Corbyn expresa de nuevo una espiritualidad que tiene cierta familiaridad con la espiritualidad de la gran, los grandes proyectos después de la Segunda Guerra Mundial. Me parece eso muy esencial, porque para cualquier izquierda es, es, es esencial poner en el comienzo de su autointerpretación, esta perspectiva de toda su acción y con eso, el sentido de esta acción. Pero, seguramente Corbyn tenía también presentes los resultados, sobre todo en América Latina, de los gobiernos rebeldes que no aceptaron su sumisión a las ideologías neoliberales y que volvieron a una perspectiva de basar el desarrollo económico sobre el desarrollo ampliado del Estado social y sus políticas. <coughs> se trata de una experiencia de recuperación de un tipo de desarrollo que se había iniciado después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la reconstrucción de las economías de Europa Occidental. Sin embargo, esta vez se trataba de un proyecto de paz, no de una guerra. El capitalismo parece completamente incapaz para una acción de este tipo que él podía aguantar después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué? Porque era un proyecto de guerra, pero ahora como es un proyecto de paz, todo se lanza en contra de este proyecto y eso se repite en muchos países de América Latina. No, se trata del proyecto de basar el desarrollo económico, no en la privatización de todo, sino en la ampliación del eh, Estado social. Con eso se recupera una manera de hacer la economía que mostró ya en la postguerra su alta capacidad de desarrollo integral de los países. Esta política también ahora resultaría altamente eficaz. La política del mercado total limita extraordinariamente la capacidad de su desarrollo, pero ahora todo es lanzado en contra. La reacción en contra era sumamente condenatoria ya en la misma Inglaterra. El Camerón da el golpe más sucio en contra de eso. Él dice, el partido laborista es ahora una amenaza a nuestra seguridad nacional, a nuestra seguridad económica y a la seguridad de vuestras familias. No sé si entienden qué significa el tono este, es el lenguaje, ¿no? amenaza a nuestra seguridad nacional. Es el lenguaje de los años 70, 80 del siglo pasado cuando los gobiernos totalitarios de América Latina se llamaron dictaduras de seguridad nacional El, eh, y hablaron igual de amenaza a la seguridad nacional en Chile, en Argentina, en Uruguay, en eh, Brasil, etc. Lo que dice Cameron de hecho es que Corbín es un peligro tan grande que frente al cual puede ser necesario levantar un nuevo Pinochet. Es absolutamente duro. Actúa en seguimiento de Margaret Thatcher, sin duda. Cuando al tiempo de su gobierno Pinochet eh, estaba en, misión, en prisión preventiva en Londres, ella visitó a Pinochet demostrativamente y lo llamó públicamente amigo de Gran Bretaña. En este contexto hay un programa político de Corbyn completamente legítimo y hay es un programa político de, uh, de Corbyn, ahora totalmente diabolizado por Camerón y amenazado. Cam Camerón transforma el conflicto en un conflicto total y transforma la ideología del mercado en la ideología de un mercado totalitario. Declara una guerra civil, aunque una guerra del tipo guerra fría. Lo que comprueba precisamente es que un capitalista, capitalismo, Neoliberal no se puede sostener a lo largo, sino como un sistema de mercado total sostenido por ideologías de seguridad nacional. No tiene argumentos válidos, repite lo que estaba en su comienzo. <coughs> El primer país que aplicó a fondo el programa neoliberal ha sido Chile cuando era dictadura de seguridad nacional bajo Pinochet. Si se quiere sostener el neoliberalismo, eso ahora es la conclusión que saca Cameron. Si se quiere sostener, el neoliberalismo tiene que volver a basarse en tales dictaduras, volver a las fuentes. El mismo Camarón se ha dado cuenta y lo fomenta. Bueno, frente a eso, en América Latina está surgiendo un nuevo proyecto de sociedad alternativa que responde directamente al totalitarismo del mercado que fomenta el neoliberalismo. El proyecto de Corbin, como hemos citado antes, se inscribe obviamente en esta tradición. Su base es lo que presentaron en México los zapatistas, como su perspectiva y que fue desarrollada después en de toda América Latina, una sociedad en la que quepan todos y todas y la naturaleza también. Es eso de lo que se trata. Esa es la visión alternativa en su forma objetiva. A la vez es elaborada en su forma subjetiva y aparece en diferentes formulaciones. Uno es la que se elaboró en algunos países latinoamericanos a partir de una larga tradición indígena, como en Bolivia y Ecuador. En Bolivia se llama suma camanya o sumac kafsai. Lo que se puede traducir, dicen, como buen vivir, pero no se trata del buen vivir de tipo aristotélico, que parte del individuo. Se trata más bien de una convivencia sin la cual no se puede vivir bien. Es algo que en África del Sur era parte del levantamiento en contra del apartheid que decía yo soy si tú eres, o yo soy si vosotros son, o variaciones correspondientes. En África se llama el humanismo Ubuntu y tiene una larga tradición en muchas culturas africanas. ¿No? Las dos formulaciones coinciden, una dice lo que esta sociedad de la cual se trata es, <coughs> Cuando la miramos de esta forma, la otra dice lo que son los sujetos de esta sociedad que son su soporte. Se trata de una exigencia y referencia de orientación en cada momento y en cada lugar. Es la perspectiva del ser humano como ser viviente con los derechos humanos del de ser humano como ser viviente. Es lo que está implícito al buen vivir boliviano. De hecho, es la respuesta al proyecto neoliberal de una sociedad sin derechos humanos que tiene solamente derechos del mercado, es decir, derechos que se pueden deducir del derecho de propiedad privada. Es la perspectiva del ser humano como capital humano reducido a ser capital humano en relación al cual todos que no sirven como capital humano y no quieren funcionar de esta manera son considerados basura humano porque no sirven para nada. Hoy este proyecto de un mundo en el cual quepan todos y todas, entra en muchas discusiones, entra también en las discusiones sobre la descolonialización de la propia cultura como proyección, puede precisamente definir lo que está ausente y hace falta en toda relación del ser humano con su ser cultural, en todas sus relaciones con otros. Es decir, lo de que se trata como meta en el proceso también de la descolonialización de la propia cultura. Le agradezco mucho su atención. El agradecimiento al doctor Ginkelamer por compartir sus conocimientos y experiencias acerca de este importante tema. Como muestra de ese agradecimiento, precisamente la organización de este congreso desea hacer entrega del libro conmemorativo del congreso ALA realizado hace 40 años en nuestro país. Para ello, el doctor Daniel Camacho hará entrega del libro. También queremos recordarles que don Franz Hinkelamer, eh, a don Franz se le hará entrega del doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, en el marco de este congreso alas. Eso será el día miércoles 2 de diciembre a las 9 am en la Universidad Nacional, así que invitados cordialmente para que acompañen a don Franz en la entrega de su doctorado honoris causa. Eh, y será en el auditorio Clodomiro Picado de la Universidad Nacional. Concluimos así esta actividad agradeciendo la presencia de todas y todos ustedes, nuevamente deseándoles muchos éxitos en este congreso e invitándoles a compartir un agape en la Casa del Cuño. Tengan todos muy buenas tardes, muchas gracias.